Los marroquíes en la tribuna de prensa rezan, levantan las manos como el equipo marroquí. Le quedan 30 segundos, Marruecos se quiere meter en la semifinal de la Copa del Mundo. Es la última para Portugal, se viene Rafa ante la marca de Yabane. Rafa engancha, va a querer tirar el centro. Es malo, saca la pelota, Tea, atalí. Marruecos se va a meter en la semifinal de la Copa del Mundo. Marruecos se va a meter en la semifinal de la Copa del Mundo. Ya casi tiempo cumplido, quedan 10 segundos nada más mete la pelota, largo, traza Portugal al borde del área, se va a ir, se va a ir, Marruecos se va a meter en la semifinal de la Copa del Mundo, Marruecos se va a meter en la semifinal de la Copa del Mundo, Marruecos, Marruecos, Marruecos, y rezarán, la la la la! Gracias a Alá dirán lo que se arrodillan, Marruecos, el primer africano, el primer. gigantes, sacó a Bélgica sacó a España y ahora sacó a Portugal espera Inglaterra o Francia Marruecos en la semifinal de la Copa del Mundo, no se puede creer, por el amor al fútbol, por esto vivimos Marruecos Se mete a la siguiente fase, a 90 minutos de una final. Marruecos a la semifinal de la Copa del Mundo. La pausa, volvemos.